Buenas noches, muy buenas tardes o mañanas o dependiendo de la hora en la que estés escuchando esto. Como siempre te doy la bienvenida y te agradezco estar aquí. Esto es Proyecto Inframundo y hoy tenemos una segunda parte. Si te perdiste este, esta primera parte en la que igual hablamos del metro eh, de la Ciudad de México, puedes ver ese video justo aquí en YouTube o puedes escucharlo eh, en Spotify también. Entonces vamos a empezar. Porque el metro de la Ciudad de México. Si bien este último año. El metro de la Ciudad de México. Ha sido víctima. De muchas situaciones. De muchas cosas. Que no se pueden explicar. También han habido. Otras tantas que han sido. Pues por su naturaleza. Horribles. Eh, esto. Este este es un compilado. Que viene que es parte de un iceberg que es mucho más grande, mucho más completo, que viene de un canal de YouTube, que ahorita te voy a decir cómo se llama, que el, el cual tienes que visitar porque está completo. Aquí nada más eh, comentamos unos cuantos puntos, eh, porque me parecieron bastante interesantes. Entonces, este es el iceberg de todos los casos perturbadores eh, del metro. El canal se llama Proyecto Gato Negro. Eh, el cual pues tiene varios y son muy buenos. Entonces, nosotros solo vamos a, a platicar de unos cuantos. Que me parecieron bastante buenos y bastante eh, dignos. Pues de platicarlos, ¿no? Vamos a empezar. En el primer sitio. Se encuentra uno de los mitos urbanos. Más interesantes. O más complejos. Que se puede decir que existen. Este. Eh, ocurre en la estación Candelaria en la cual eh, se encuentra la oficina de objetos perdidos eh, en esta un individuo menciona haber encontrado una mochila eh, en uno de los andenes por lo que pues, de acuerdo al procedimiento ha llevado esta mochila solo para encontrarse eh, con un feto de desarrollo desconocido en el video se menciona que es muy probable que la leyenda sea real ya que no es el primero eh, de los bebés o fetos que han abandonado en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Es un mito urbano que desgraciadamente también está comprobado más que nada cuando te pones a pensar eh, botes de basura, eh, estacionamientos, eh, no es la primera vez que pasa. Y es, es triste, la verdad es que es muy triste, muy fuerte. Otra de las historias, porque son casos que ya han sido actualizados. Eh, ex, pero tiene este cliché de las 3.33 de la madrugada, pero sin embargo es una historia bastante interesante. A las 3.33 de la madrugada, algunos guardias de seguridad aseguran escuchar un tren en marcha como si se tratara del inicio de operaciones. Sin embargo, a esa hora de la madrugada, no existe ningún tren pasando por dichas estaciones. Por lo que a esta anomalía se le conoce como el tren fantasma. Si te pones a pensarlo, eh, si fuera un tren fantasma, ¿cómo se escucharía? ¿Se escucharía como una locomotora? ¿Se escucharía como el tren, se escucharía como los nuevos trenes que tienen un sonido bastante diferente eh, a los que hemos viajado en la línea 12 a comparación de los más um, antiguos que están en la línea 3 o están en la línea 9, eh, tienen un sonido incluso diferente al que se escucha en la línea 2 eh, que es la línea azul, que los trenes son diferentes, entonces está de pensarse, está de pensarse. El día 18 de septiembre del 2009, un individuo eh, fue encontrado pintando consignas en las paredes del Metro Valderas. Unos minutos después, el policía Víctor Manuel Miranda le cuestiona por el acto, lo que... Eh, causa que el agresor de nombre Luis Felipe Hernández Hernández Castillo pues sacara un arma y empezara a usarla, a activarla eh, al policía hasta, bueno, quitarle la vida. Algunas personas intentaron detenerlo sin éxito, posteriormente un hombre, eh, el hombre o un caballero de nombre Esteban Cervantes Barrera se enfrentó al agresor eh, resbalando unas cuantas veces hasta que logra quitarle eh, pues el, el arma, ¿no? Este cobarde lo termina termina arrebatándole la vida. Eh, el, individu el individuo ingresa a un vagón donde los reportes eh, cuentan que obliga a las personas a rezar diciendo que le están eh, pues están activando el arma en forma de protesta por el estado corrupto que era México y esta era su forma de combatir a las ratas. Eh, posteriormente un grupo de elementos de seguridad interceptaron al hombre quien recibió una pena de 151 años en prisión. El saldo fue de dos personas que perdieron la vida y varios heridos. El hombre... Esteban Cervantes Barrera. Eh, es cabe destacar que él, pues él, gracias a él eh, o él dio tiempo a que las personas salieran de los vagones y pues puede que haya personas heridas, pero si esta persona no hubiera, pues no se hubiera literalmente aventado a los balazos eh, nunca. Pues habrían salvado más personas. Eh, cabe destacar como un detalle bastante lindo: recibió varias conmemoraciones. Entre ellas, él recibió el post-mortem, la medalla al mérito ciudadano, eh, por el sistema de transporte colectivo del gobierno de la Ciudad de México. Eh, Por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cinturón de Oro por el Consejo Mundial del Boxeo, considerado persona ilustre por el Ayuntamiento del Valle de Chalco. Y es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso que una calle de la Ciudad de México y un tren de la línea Rosa, de la línea 12 recibirían el nombre de Esteban Cervantes. A mí sí me tocó. Eh, este incidente mm, por algún motivo teníamos que estar ahí eh, pero al final no llegamos digo es un hecho sorprendente porque eh, teníamos me, había yo quedado de verme con un familiar en la estación Balderas eh, y cuando vimos lo que pasó en las noticias pues la verdad es que sí si, si te saca un buen susto si sí te impresiona porque es, es fuerte porque estuvimos a nada de estar ahí eh, aparte el video es una cosa bastante triste eh, el actuar de la persona de este hombre eh, pues no cabe duda de que fue lo más correcto Digo, me pongo en lugar de los familiares y creo que los familiares hubieran preferido que no no recibir tantas condecoraciones y tener a, es, a su familiar con él. Eh, y pues nada, no fue una cosa bastante fuerte, bastante intensa. Pero vamos a continuar. no eh, En las vías existe un riel el cual lleva la cantidad de energía... Este mismo se le llama el tercer riel. El peor error que puedes cometer. Si es que llegas a caer. Eh, en, las, en las líneas. O en las. Eh, en las vías del tren. Es tocar este riel. Eh, sin el equipo adecuado. Eh, debido a esto. Hubo un tiempo. Y de hecho, hay un punto bastante fuerte, que ahorita te voy a contar, eh, en el cual existen infinidad de videos de personas, de animales, que desgraciadamente tuvieron contacto con este tercer riel, y bueno, sabemos lo que ocurre, ¿no? Otra historia, esta ocurrió en septiembre de 1995, un policía aborda un vagón eh, de tren, una vez cerrando las puertas Saca su arma y comienza a usarla contra todos los pasajeros Terminando con la vida de dos personas y lesionando a siete eh, Después de esta situación en la historia o en el dato Dicen que empezaron a utilizar detectores de metales en la entrada del metro Lo cual si me preguntas no tiene mucho sentido Porque haya o no haya detectores un policía siempre va a traer su, su revólver, su arma lo preocupante o el terror que esta historia o este caso marca es que eh, en realidad estamos tan desprotegidos, tan vulnerables dentro de los vagones, eh, porque a menudo uno lo piensa, ¿no? Uno piensa qué pasaría si alguien de pronto se aloca estando dentro del vagón, no hay hacia dónde ir, estás encerrado. Estás eh, vulnerable y no sabes qué puede ocurrir, ¿no? Existe o existía un video llamado Es fácil trabajar en el sistema de transporte colectivo El cual eh, comenzaba como una especie de video de reclutamiento Para el sistema de transporte colectivo en el cual comenzaba con unas letras y decía es difícil trabajar, no, es fácil, perdón trabajar en el sistema de transporte colectivo eh, para dar paso a una serie de videos de shock un, videos de shock, por así decirlo eh, son los videos en los cuales cosas terribles suceden eh, un compilado de accidentes grotescos, de personas que morían electrocutadas, personas atropelladas que perdían la vida y personas que pues decidían quitarse la vida al pasar los convoys o, o el metro, al parecer este video estuvo disponible por 10 años en youtube, lograba saltar eh, pues las, los algoritmos eh, al ser muy viejo pues tal vez era posible que ya nadie revisara el contenido. Eh, aparentemente ya no existe. Solo existe una versión corta. Eh, unas cuantas imágenes. Claro que lo que existe. pues Puede que ya esté censurado. Esto era muy común en el internet de antes. Esta clase de videos. Que eran una especie de troleo. Pero un troleo bastante fuerte. Bastante... Pues bastante grotesco, ¿no? Porque en realidad... Eh, a las personas que hemos tenido la mala suerte. De ver cómo una persona cae en las vías del metro. Pues es... Es muy choqueante. Porque... Eh, digo, en este caso... No sé... Mmm, aparentemente. Quiero creer que la persona... Eh, desgraciadamente me tocó ver eh, que se cayera en el metro pues haya sobrevivido. Me gusta creer eso porque vaya esta ocasión ya era noche, eran como las 9.10 de la noche eh, y pues pasa todo tan rápido y lo ves eh, porque yo estaba... Eh, en un andén, dirección pues a mi casa obviamente no les voy a decir dónde pero eh, pues puedes ver el otro andén entonces en el otro andén eh, pues cuando no hay nada o sea no, no estás en el teléfono o, o algo pues ves a la gente, ves cómo se comportan entonces yo recuerdo que una joven eh, por algún motivo pasa el tren y... Creo que la joven, no sé si perdió el equilibrio. No sé si se quiso aventar. Pero... Vaya, tuvo mucha suerte porque el tren venía lento. Eh, esta mujer, pues, aparentemente saltó. No sé si se le cayó su teléfono. O no sé qué intentó hacer. El chiste es que... La persona se cae en las vías del metro y el tren pasa, pero no pasa todo el convoy, o sea literal eh, la pura cabina del conductor y pasa esto, empieza a sonar una alarma, una alarma muy bajita y todos los policías empiezan a correr hacia nosotros y nos sacaron de la estación, eh, eso ocurrió en la estación normal eh, de la línea azul o la línea 2 nos sacaron y bueno pues yo creo que todos nos espantamos todos eh, pues nos sacamos de onda llegamos y no sé si has visto cómo es la estación normal que hay un, está una escuela la normal superior entonces de ese lado baja eh, digo bajaron varios cuerpos de rescate paramédicos bomberos bajaron con camillas eh, pues ahora sí que todos creíamos lo peor eh, yo pensé sinceramente que iban a cerrar el, el servicio eh, digo me gusta creer que la persona estaba viva o estaba bien porque el servicio pues se eh, reanudó a los 15 20 minutos media hora eh, eso sí fue gratis y seguimos con nuestras vidas lo que sí te puedo decir que me me impresionó bastante fue que al subir o bueno al bajar a, de nuevo a los andenes eh, parecía que no había ocurrido nada eh, si tu pregunta es si había sangre o había algo no no había ni sangre ni nada lo único que sí recuerdo que había era un zapato un zapato que se le cayó a esta persona y ese zapato se quedó ahí fácil dos o tres meses porque yo ocupaba mucho esa línea entonces todos los días al subirme al metro pues era como que sin querer buscaba ese zapato con la mirada lo veía y pues me subía a mi tren y me iba a mi destino entonces es una cosa fuerte y la verdad no le, no le deseo a nadie ver esa clase de cosas. En mi caso pues creo que fue, pues fue muy light por así decirlo porque pues no se tardaron mucho. Entonces me gusta creer que la persona sobrevivió o no se lastimó y pues esperemos esté bien donde quiera que esté. ¿no? En el año 2015 un tren entró en la estación Oceanía. ¿Recuerdan ese incidente? Eh, es uno de los primeros... Pues digamos que fue de los primeros accidentes que ocurrieron... Eh, que tienen relativamente poco. Porque antes de este incidente y antes de bueno, lo que ocurrió en la línea 12. E incluso el que ocurrió en Tacuba, Tacubaya, No me acuerdo de ese, dónde fue exactamente. Pero este fue uno de los primeros. Eh se desconoce por qué de la nada llegó el tren eh, y chocó con un tren anterior y casi que se levantó encima de él eh, se cuenta y aún no hay o no había como tal ninguna pues ninguna explicación lo que sí es que no había no había fallecido ninguna persona entonces al día siguiente que es donde empieza lo fuerte de esta historia eh, al día siguiente del incidente se pretendía eh, llevar a una de las cabinas afectadas... Bueno, aquí dice al día siguiente, pero yo estoy casi seguro que fue luego, luego... Eh, se pretendía llevar una de las cabinas afectadas hacia... Eh, o sea, sacarla del sistema de maniobrado. Entonces, el sistema de transporte dispuso a uno de sus trabajadores... Eh, sobre la cabina afectada, afectada pues es que ya no tenía nada, ya no tenía cristal, ya no había ningún medio de protegerla, eh, pero lo que cuenta esta historia es que el trabajador literalmente eh, estaba parado en la cabina, la cabina ya no poseía ninguna clase de protección, y pues era remolcado o era jalado por un mecate para los que no sepan qué es un mecate un mecate es eh, digamos una soga pero muy gruesa eh, como esa que ocupan en los barcos eh, tal vez no tan gruesa eso es una exageración pero sí tiene que ser bastante gruesa bastante resistente eh, entonces en la historia o en el, el, el incidente se cuenta que pues no se le dio ningún casco, ningún chaleco, ningún aditamento de protección al tipo. Eh, estaba siendo remolcado eh, el convoy o los restos del convoy por un mecate. El cual se rompió, se troza y hace que el tren regrese a una alta velocidad con el trabajador aún arriba. Eh, entrando violentamente a la estación. Eh, terminal aérea donde el techo de la cabina y el techo de la estación terminarían por aplastar al trabajador posteriormente el metro emitió un comunicado el cual donde afirman que este trabajador pudo haber fallecido por causas diferentes a las reales ¿no? Eh, esta es una historia guión eh, mito urbano guión tal vez sea una realidad porque una cosa es cierta y es que es... Es una compañía... Que está trabajando... Que está... Se está manteniendo, digamos como puede... Pero esta clase de historias... Son las que normalmente no salen a la luz... Son las que normalmente dan bastante miedo... Y son las que... En realidad... Como nos gustaría que fueran... No fueran ciertas, ¿no? Ya para cerrar... Esta... Esta es una de las historias más... Pues yo creo que también es, es bastante impresionante. Pero en el sentido en el que puede ocurrirle a cualquiera. Uh, se cuenta que no hay una explicación. De cuántas personas han desaparecido en el metro. Hasta ahorita se habla de una especie de triángulo de las Bermudas. En el metro porque hay 153 personas eh, que se tiene metraje de ellos entrando a las estaciones, a, abordando el tren, pero no salen. La pregunta aquí es, estamos de acuerdo que si fueron víctimas de a, alguna... este pues de alguna persona, este de algún delincuente, de algún acto delictivo, pues tiene que haber pruebas, ¿no? Vaya, hay videos eh, en los cuales eh, hombres que están por terminar con la vida de sus parejas, eh, se les ve con ellas, eh, interactuando, peleando, aquí no, aquí no existe metraje, no existen videos, eh, lo único que se tiene de ellos es subiendo al tren, si es una vía de entrada y de salida, o sea un tren en un, o un convoy, para tienes que entrar y tienes que bajar en algún lugar. Lo realmente impresionante es que existen videos de esta gente entrando, pero ya no salen, a dónde se van, eh, cómo ocultas un cuerpo... Eh, lo, hace, eh, lo desapareces ahí mismo. ¿Qué ocurre? Esa es una de las preguntas y es un miedo con el cual tienes que vivir todos los días ahora que manejas, que viajas en metro. Ahora sí, la historia final, eh, que les digo, vayan a ver el iceberg de Proyecto Gato Negro. Es una... Proyecto Gato Negro, sí, gato negro. Es una cosa por demás impresionante. Eh, y una de las historias que más me marcó fue esta. Una mujer que sufrió un derrame cerebral fue sacada de una estación de la línea 1 para luego ser abandonada en la calle. Eh, muchos conocemos esta... De hecho, no solo es el metro. Eh, existen miles de compañías las cuales comentan o existe el mito de que si, tu, si una persona fallece dentro del lugar eh, este lugar se tiene que cerrar sí o sí porque es una escena del crimen porque hay que investigar y esto requiere papeleo ¿no? esta historia cuenta que una mujer que viajaba sola eh, sufre repentinamente un derrame cerebral eh, y entonces es sacada eh, por varios policías ahora eh, la historia como tal o el mito es que la llevan a una área de enfermería digamos que logran estabilizarla entre muchísimas comillas para después levantarla y llevarla caminando de nuevo entre muchísimas comillas eh, hacia la parte de afuera posiblemente esto fue para ahorrarse el papeleo Ahora, la historia dice que esta mujer no recibió atención médica hasta 24 horas después, en las cuales fue llevada a un hospital donde finalmente falleció. Eh, puede ser o no puede ser real. Lo que sí es cierto es que esta política tan terrible de evitar que una persona fallezca dentro de tus instalaciones, existe eh, lugares como eh, grandes cadenas, como Walmart, como los cines, eh, uno creería o uno tiene la idea de que pues, te van a apoyar porque eres, pues, eres un cliente, eres un comprador y ahora resulta que no, que literal te va a pasar como a los perros que se mueren, te van a sacar a la calle y te van a echar cal pero bueno, eh, ahora sabes algo más, algo que no sabías, eh, el día de mañana que te subas al metro, mucho cuidado, eh, <ríe> ten, ten cuidado, eh, yo te lo digo porque yo mañana voy a usar el metro también, entonces eh, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto, recuerda. Esto es Proyecto Inframundo. Suscríbete a mi canal de YouTube, Los Cuentos de Fab, este podcast de terror, Proyecto Inframundo, lo puedes escuchar completamente gratis. Si no tienes Spotify, solo busca Proyecto Inframundo en Google, en Chrome, en Excel, en el, busca Excel, en el buscador que tú quieras. Esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.